Bienvenidos a Marihuana Television News, el nuevo programa de la cultura canábica que hoy estrenamos. Soy Estela y voy a estar con vosotros viendo lo que sucede en el mundo de la marihuana con nuestra planta, las personas, los políticos, las leyes, buscando lo más destacado e interesante de la info y dejando las anécdotas para otros medios. Venid conmigo. Trataremos de acudir a los eventos más importantes para que los veáis desde primera plana y le pasaremos el micro a los cultivadores, a los enfermos, a los activistas y a todos aquellos que tengan algo que aportar. faltado acontecimientos importantes. Se ha celebrado la primera feria del cannabis medicinal, la GrowMed, o se ha inaugurado el museo del hachís, la marihuana y el cáñamo en Barcelona. Hemos vuelto a gritar en la marcha mundial de la marihuana un año más. Las recomendaciones de la Global Commission, Rasquera, los tsc están pasando muchas, muchas cosas y los jardines de exterior no paran de crecer estos días. Cariwana al Natural será nuestro espacio dedicado a la agrocanabicultura doméstica o lo que es lo mismo, dedicado al cultivo de cannabis para uso propio. Hemos pensado que era necesario crear esta sección donde poder transmitir determinados conocimientos canabícolas que puedan resultar de interés general a la hora de practicar cultivos de cannabis para autoconsumo. Miguel Jimeno va a ser el encargado de presentar este espacio. Miguel Jiménez es el autor del libro Marihuana al Natural, que da nombre al programa. Además ha colaborado en casi toda la prensa especializada del sector y también ha impartido cursos de formación agrocanábica. Su intención es transmitir aquellos conocimientos que consideramos indispensables para desarrollar un cultivo casero de cannabis. El contenido va a estar íntegramente relacionado con cuestiones de cultivo. Abordaremos temas de suelos, materiales orgánicos, patologías, actuaciones y técnicas al tiempo que visitaremos diferentes jardines que analizaremos en profundidad para poder extraer el mayor número de conclusiones que nos permita comprender con mayor precisión el desarrollo de los cultivos en sus diversas formas y fases. Necesitaremos cultivos personales, familiares y colectivos, a los que hemos sido invitados a tomar imágenes, como podría ser el tuyo mismo. Por lo que desde aquí queremos agradecer la confianza mostrada por todas aquellas personas que nos abren sus puertas para poder firmar las imágenes necesarias para hacer realidad este proyecto, hoy ya un hecho. Esperamos pues que este espacio que abrimos sea de vuestro agrado y además satisfaga las inquietudes y curiosidades que os hayan podido surgir en torno a esta bonita afición como es el cultivo de cannabis para autoconsumo. Bienvenidos a Marihuana Natural. En esta sección vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el cultivo doméstico. Intentaremos explicar el mayor número de técnicas y de consejos que nos permitan mejorar el conocimiento de la planta del cannabis. A lo largo de estos programas, Vamos a abordar cuestiones relacionadas con suelos, cómo prepararlos, acondicionadores, también sobre semilleros, cómo preparar esos semilleros. También luego explicaremos los diferentes ciclos de crecimiento de la planta, tanto en el crecimiento como en la floración, y aquellas patologías más comunes que suelen sufrir las plantas de cannabis. Como punto final iremos a visitar diferentes cultivos y haremos seguimiento de algunos de ellos, y entre esos cultivos puede estar el tuyo. Estamos de visita en un cultivo eh, colectivo de cannabis. Este cultivo es para cinco personas. Tiene una pequeña peculiaridad. Es un cultivo de interior en el que consta de dos fases. Una de crecimiento y otra de floración. En esta fase de crecimiento podemos ver las, las plantas que mantienen como madres. Son aquellas que han ido seleccionando por sus diferentes características y gustos y peculiares de cada uno de ellos. Y como podemos observar encontramos variedades muy sativas como esta que tenemos aquí. Es una variedad de Tijuana. ...una sativa, se puede apreciar que los foliolos son más estrechitos y alargados. Y el espigamiento, la distancia internodal entre las ramas... ...fijaos que es una planta bastante espigada, en comparación con las índicas. En el polo opuesto tenemos esta planta, que es una madre de una variedad índica. En este caso hablamos de un afgani Como puede apreciarse, los foliolos son mucho más anchos y mucho más cortos. Y la distancia internodal es mucho más estrecha, Son plantas mucho más densas, las índicas, que las sativas. De aquí se deduce que aquí lo que menos importa en este cultivo es la producción y lo que más importa es la diversidad de especies genéticas y con ellos la diversidad de cualidades organolépticas y que permite un mayor disfrute para los canabicultores de este cultivo. También podemos apreciar la falta de luminosidad que hay en esta zona de crecimiento y fijándonos en el, lo delgados que son los tallos, y lo abiertas y espigados que están en comparación. La distancia internodal en sí es más elevada de lo que debería ser. Están aquí cultivando la zona de crecimiento con una bombilla de 600 vatios de vapor de sodio y con una de 150 vatios, creo que es, que es de bajo consumo. Con ello mantienen las madres, sacan esquejes y de los esquejes pasan luego a la fase de floración que a continuación veremos. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido el cuartito de madres que ha visitado Miguel? Menudo matriarcado, ¿eh? Ya estoy impaciente por ver cómo está la zona de floración pero hasta que volvamos con Miguel vamos a ir contándonos algunas cositas más. Si solo estás plantando una planta o dos plantas o seis plantas hay que plantarla y hacer crecer lo más grande posible. La GrowMed es la primera feria del cannabis medicinal de España. Se celebró en Valencia a finales de abril. Nosotros no os la vamos a enseñar, aunque sí que estuvimos allí, pero os vamos a recomendar que veáis el vídeo en la web TV de Soft Secrets. Dicen que en mayo es cuando empieza todo, cuando ponemos a germinar nuestras semillas y esperamos atentos para ver cómo rompen el suelo los cotilidones, de las que serán nuestras compañeras para esta temporada que viene. Con la paciencia y la esperanza propias del cultivador, miles de personas salen a la calle cada año en la Marcha Mundial de la Marihuana, celebrada en multitud de ciudades de todo el planeta. Nosotros estuvimos en Madrid otra vez y con Paraguas, reivindicando el autocultivo personal y colectivo. Lo que reivindicamos aquí en Madrid es pues una, un cambio en la legislación, en concreto en la Ley 1-92, más conocida por Ley Corcuera. ...que impone sanciones de 300 a 30.000 euros... ...por la tenencia, para, tenencia y consumo... ...y sobre todo tenencia para autoconsumo ¿no? eh, ...de hecho en Madrid por ejemplo... ...las dos terceras partes de las multas que se ponen... ...no son por fumar, son por, por, por tenencia... O sea, ...por cacheos que te hacen por la calle... ...por tu aspecto, por la policía la apetece, etcétera... ...entonces una de nuestras reivindicaciones... ...es que modifiquen esa ley... ...para que se, pues, se regule qué cantidad mínima... ...uno puede llevar para autoconsumo... ...sin que te sin que te multen... ...otra de nuestras reivindicaciones es la modificación del artículo 368 del Código Penal... ...para que se, se sepa aguanta, que haya un poco de seguridad para los cultivadores... ...para que el autocultivo esté regulado y que no llegue la policía... ...y te arranque las plantas, te lleve la comisaría... ...y luego al final eh, cuando llega a los juzgados pues el tema se archive... ...y luego pues hacer un poco una, una reflexión general que incluso la propia ONU reconoce que la prohibición sobre el cannabis es más perjudicial que la propia sustancia. ¿no? Entonces, pues, que hay, que hay que cambiar el modelo y dirigirnos hacia una política, que sea verdaderamente, una política de drogas que sea verdaderamente justa y eficaz. El cultivo de las plantas de cannabis cuando tiene por objeto el propio consumo no es delito. ¡No! el consumo la tenencia la producción y la distribución se han de regular el derecho al autocultivo para toda persona mayor de edad ha de ser incuestionable en la sociedad que nos merecemos los cannabis social club son la respuesta civil y colectiva al sinsentido de los de arriba la alternativa viable de regularizar el cannabis sin tener que darle muchos dolores de cabeza a los legisladores encuadre social club con clara torrijos será la sección activista de nuestro programa con ella trataremos de comprender cómo funcionan los modelos de club de consumidores y de saber cuál es su situación actual. El objetivo de Encuadre Social Club es informar a los ciudadanos sobre el movimiento asociativo, los clubes sociales canábicos y todo el marco legal que lo envuelve. Descubriremos qué es un club social canábico, por qué existe y cuál es su historia. Conoceremos los distintos modelos, ...y nos adentraremos en las entrañas de diferentes clubes y asociaciones de España... ...para conocer más de cerca su funcionamiento. A lo largo de los capítulos haremos también hincapié a la propuesta de regulación de la FAC... ...basada en el estudio de los juristas Muñoz y Soto... ...y con la que ésta pretende abrir un debate público... ...sobre la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas de drogas... Este modelo ha sido presentado en los parlamentos europeo, español y vasco, siendo reconocido como alternativa compatible incluso con los tratados internacionales de la ONU. Así, las asociaciones canábicas con sus CSC pasan a ser una opción legalmente viable para dejar de alimentar al mercado negro, para evitar el gasto desmesurado de las instituciones, la criminalización de los usuarios y la inseguridad jurídica que estos sufren. Por eso, este colectivo lucha para que se tipifique el autocultivo personal o colectivo como cultivo lícito, que se tipifique tenencia legal la posesión de cannabis en la vía pública y que se regulen las actividades de las asociaciones canábicas. En Encuadre Social Club trataremos de remediar la desinformación que existe sobre esta planta milenaria y todo su mundo, intentando abrir nuevas vías de acción política y social. Un club social no es nada más que una reunión de amantes del, del cannabis y sobre todo de la marihuana, de su parte de la marihuana, que se reúnen y se, se ponen de acuerdo juntos para cultivar conjuntamente y para luego poder fumar de lo que ellos han cultivado. Entonces, claro, hay muchas, gente, muchas personas, primero, porque, por su trabajo, porque no tienen tiempo, porque no tienen lugar, porque no tienen mano, porque como todo el cannabis es una planta muy fácil de cultivar, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo, es una vida a la que hay que cuidar, ¿no? Una entidad de personas usuarias, gestionada de forma transparente y democrática, que cultiva cannabis, lo distribuye sin ánimo de lucro en un circuito cerrado, cumpliendo una serie de condiciones que establece la jurisprudencia, dado que no hemos conseguido que se reforme el código penal en el sentido que nos gustaría. Un CSC es un club social de consumidores de cannabis que se juntan en una sede eh, creando una asociación eh, la cual defiende que que los socios pueden participar en un cultivo colectivo y pueden tener un espacio para consumir libremente. Este espacio es un ámbito privado, como lo es la casa, tu casa o la mía. Una asociación es una entidad formada privada formada por personas cuya gestión se ejerce democráticamente y cuyo, funda, cuyo fundamento es eminentemente democrático. Eso quiere decir que los socios participan en la asociación, forman parte de ella y tienen el poder de decisión sobre la gestión de los recursos, actividades. Pues un club social de cannabis es una asociación de sin ánimo de lucro de, que aúna usuarios de cannabis tanto lúdicos como terapéuticos y uno de nuestros fines principales era todo este término. Al principio pues, la justicia no nos dejó afiliarnos como, como asociación de consumidores, porque decían que el consumo era una apología, que incitaba al, al, al consumo. ¿no? Y entonces pues, eh, nos legalizamos como asociación de estudiosos. Eh, la interpretación de la justicia ha cambiado a lo largo del tiempo y ahora conseguimos que nos aceptaran como como asociación de consumidores. ¿no? Eh, a partir del 2002 ya empezaron a, a, a interpretar las leyes de que ser un consumidor no era hacer apología de consumo, sino que era reconocer un poco tu, tu, tu forma de vida ¿no? o tu, tu forma de, de ser. Entonces decidimos CSC para los aso las asociaciones que hacen distribución de cannabis. Uh -huh. Estaban, por ejemplo, antes estaba la MEC, bueno, y, todo. y existe la AMEC, que es una asociación que es sobre estudios del cannabis. Las asociaciones que hacen distribución, como por ejemplo Panac, son un CSC, pero su forma legal es una asociación, lo único que entre sus fines tienen la distribución del cannabis. Después ya quisimos ir un poco más lejos, ¿no? y entonces cuando, cuando nos dimos cuenta, y a través de, de, de las diferentes sentencias ¿no? que han ido... ...se han ido promulgando a lo largo del tiempo este... ...pues nos dimos cuenta de que también podíamos... ...hasta producir nuestra propia hierba... ...para nuestro propio consumo... ...y entonces es el punto actual que estamos ahora ¿no? ...de que hemos conseguido ser... ...que nos reconozcan... ...con nuestro derecho a ser consumidores... ...también a producir la hierba que necesitamos para consumir ¿no?... ¿Qué pasa? Que tenemos que ser todos usuarios, tenemos que todos que firmar un papel en donde reconocemos que, que usamos la marihuana, la cantidad de marihuana que vamos a necesitar al año y entonces se hace una previsión de consumo para el año y hay un encargado en, en la asociación que es un encargado de, de vigilar la cosecha o unos jardineros que son los que atienden la cosecha y luego eso se reparte entre todos los socios y cada cual comparte los gastos que se han derivado de llevar esa cosecha para adelante. Eh, si alguien quiere ser socio del club, tiene que venir avalado por otro socio. Uh -huh. eh, funcionamos en circuito cerrado, eh, no es tan sencillo como llegar a la asociación y retirar cannabis, tienes que venir avalado por otro socio, eh, ser consumidor de cannabis, eh, mayor de edad, lógicamente. Y gracias a los diferentes grupos que han actuado, hemos tenido muchos encuentros con la justicia y eso nos ha permitido, pues... Poder estudiar todas las jurisprudencias, todas las, todas las resoluciones judiciales, ¿no? Y a partir de todo eso, hemos podido ver que haciendo las cosas de una manera determinada, actualmente, sin ningún cambio legislativo, puedes hacer, puedes tener, hacer las cosas, ya te digo, de una manera determinada y no, y no infringir la ley, ¿no? Entonces, creo que creamos un modelo, ¿no? Desde luego es una alternativa totalmente viable y ya lo dicen no solo nosotros, sino desde organizaciones internacionales que abogan que si hay un modelo realmente adecuado para la normalización de las sustancias es en el marco de las asociaciones, es el, el sistema que más gusta internacionalmente. La existencia de las asociaciones ya es un hecho importante y, y significativo y así es percibido por... Eh, por parte de, de, de la administración y del estado porque porque tú piensa que hace no tanto tiempo se pensaba que la gente que por ejemplo consumía cannabis era un colectivo marginal de gente pues que fumaba y solamente se colocaba y que no tenían su capacidad intelectiva y volitiva estaba prácticamente anulada eran drogadictos solamente y vamos es una alternativa totalmente factible y de hecho ya se está dando. El problema lo tenemos que la administración no nos deja seguir progresando. No es posible que sea una intervención en una asociación, que la marihuana sea requisada, que la juez lo instruya y que luego no pase absolutamente nada. Cuando la gente consumidora de cannabis se organiza en sociedad civil, se articula de manera jurídica, se articula de manera social, se articula de manera legal, significa que esta gente no son eh, lumpen. Proletariado, gente fuera de la sociedad. Significa que estas son personas que tienen una capacidad y un nivel de integrarse y de asimilarse en la sociedad y de articularse. Eso ya crea una percepción de diferencia respecto al consumidor que antes se podía entender que vivía en un gueto, digamos, social. Ya vale, que, más vale que lo regulen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo de droga me quedo con los clubes sociales y quiero una regulación, no quiero una legalización. Aquí la pelea está en si le. le legalizamos o regulamos, yo creo que son dos cosas diferentes, porque legalizar hoy en día no podemos sin saltarnos las convenciones de la ONU uh -huh. y las convenciones de la ONU mientras Estados Unidos no cambie, no mueva ficha no las podemos cambiar. Ese debate que se está produciendo ahora mismo, pues nos beneficia en el sentido ese de que la gente ya sabe lo que tenemos con otras sustancias psicoactivas de uso social. Eh, hasta qué punto la gestión que se hace de ellas por la vía de la legalidad aumenta los riesgos en vez de disminuirlos y, y, y bueno pues no queremos repetir y ya te digo que en estos momentos hay muchísimo interés a nivel internacional por este modelo porque se ve como un modelo equilibrado donde lo que importa es la persona usuaria que al fin y al cabo tiene que ser el centro de todo uh -huh. qué quieren las personas usuarias de cannabis qué necesidades tienen y que las resuelvan como mejor les parece? ¿Qué querría decir legalizar? Legalizar querría decir que un supuesto, estoy imaginando, legalizar querría decir, que el cáñamo y la marihuana fuera pues como el tabaco, por ejemplo, o como el vino. Y que entonces cualquier compañía que quiera pudiera tener sus cultivos y lanzar sus productos. Eso sería para mí legalizar a todos los niveles. En cambio, regularizar para mí entra más dentro de lo que es la sociedad española, de es quedarnos en nuestra privacidad. Todo lo que hagamos dentro de nuestra privacidad y el amparo de la Constitución vale. Por lo tanto, mientras sean pequeños círculos de socios que comparten una pequeña plantación, me parece perfecto. Y mientras yo como persona individual me autoricen a que yo cultive mis plantas para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 ¿Qué? ¿Os ha parecido interesante el primer capítulo de Encuadre Social Club? Pues esto es solo una pequeña parte de toda la información que tenemos para daros. Os informaremos de todo aquello que omiten los grandes medios de comunicación por puros intereses económicos. Sacaremos todos los temas a la palestra para fomentar el debate público. Queremos que la sociedad civil sea partícipe en el diseño de políticas de drogas, que tenga conciencia de tal necesidad, conociendo eso sí, mediante información veraz, libre y contrastada, qué es una asociación canábica, qué es un CSC, qué significa regular, qué significa legalizar, que son diferentes, qué opinan nuestros políticos, nuestros ciudadanos. Porque la información es el pilar básico de cualquier sociedad libre y democrática. Y fomentar el espíritu crítico es otro de los objetivos de nuestra sección. El mes que viene Clara nos llevará a ver más detalles de los TSCs. Ahora os dejo con Aitsane en la otra realidad del cannabis. Hola, ¿qué tal? Soy Ainchane Castillo y a estas alturas ya es más que evidente. Soy la creadora de la otra realidad del cannabis, un proyecto de divulgación científica que habla sobre los cannabinoides y su aplicación en enfermedades. Cada mes a través de Marihuana Televisión os mostraremos un vídeo en el que os enseñaremos un poquito cómo va el desarrollo del proyecto, cómo llevamos nuestra investigación. Y para este primer capítulo hemos elegido hablaros un poco de las ventajas y las contraindicaciones del uso medicinal del cannabis. ¿Te crees que lo sabes todo sobre el cannabis? Pues no estés tan seguro, ¿eh? Si consumes marihuana para ayudarte con tu enfermedad, para paliar los efectos de tu medicación o los propios efectos de tu enfermedad, debes hacerlo de forma responsable y sana. Bienvenidos a la producción colectiva de la otra realidad del cannabis. Los cannabinoides, desde luego, no son sustancias neurotóxicas. El alcohol es una sustancia claramente neurotóxica los cannabinoides no, no lo son. El cannabis es una de las medicinas que probablemente en el futuro tengan una aplicación interesante en el cannabis, tanto el THC como el CBD. ¿Por qué? Porque de alguna forma vuelven a regular estas pérdidas de receptores CB1, con lo cual, si hay pérdida de receptores CB1, pues también hay una menor activación del sistema cannabinoide y el cannabis lo que haría volver a reactivar este sistema. En ratas se ha visto resultados bastante espectaculares, tanto con THC como con CBD. ¿no? Eh, reduce la agregación plaquetaria, ¿no? que son los marcadores biológicos del Alzheimer, reduce la inflamación que produce la muerte neuronal y además revierte las alteraciones en el comportamiento cuando se somete a pruebas de memoria a los animales, ¿no? con lo cual es posible que en el futuro pues, eh, sea un fármaco de elección. Podrían tener alguna utilidad terapéutica en algunas enfermedades neurodegenerativas para evitar la muerte de neuronas, podrían tener quizá una aplicación terapéutica como agentes antitumorales, inhibidores de, del crecimiento tumoral, podrían quizá alterar también el, el tono de los vasos sanguíneos y en general el tono cardíaco, quizá se podrían aplicar algunos tipos de, de patologías cardiovasculares, incluida la aterosclerosis, son vías prometedoras, pero que todavía están en estadios bastante tempranos de, de investigación. Y también está claro que en situaciones de daño cerebral, por ejemplo, con un trauma que encefálico de tipo mecánico o en situaciones de isquemia o de hipoxia en las cuales se mueren neuronas se puede, solucionar la pérdida neuronal normalmente la activación de los receptores cannabinoides compuestos activos del cannabis o derivados sintéticos facilitan la supervivencia de esas neuronas impiden de otra, dicho de otra manera la muerte de, de esas neuronas tienen en conjunto, los cannabinoides tienen un efecto neuroprotector protegen a las neuronas de muerte y neuroregenerador o neuroreparador porque permiten al menos en modelos animales, repito, reparar el tejido nervioso que se ha dañado durante algún proceso de, de isquemia, de hipoxia o similar. No recomendaría fumar cannabis a nadie que tuviera algún tipo de enfermedad mental o de trastorno mental, a no ser que eh, se haga un estudio muy, muy claro, ¿no? creo que particularmente importante es en la gente que son adolescentes, cuyo cerebro todavía se está formando, porque en ese caso el THC... Está actuando también sobre la formación de todo, de todo el sistema nervioso, cómo se, se está terminando de formar. Entonces, si tú alteras eso y tienes una predisposición previa, por ejemplo, a desarrollar una enfermedad eh, psiquiátrica, pues es posible que eso todavía te pueda alterar más el, el sistema. Y de eso sí que yo creo que existe una cierta evidencia. Es cierto que es más clara la relación entre cannabis y esquizofrenia que la relación entre cannabis y bipolaridad pero es que tampoco está muy clara la relación entre cannabis y esquizofrenia. ¿no? Lo que se sabe es que eh, hay personas que fuman cannabis y desarrollan esquizofrenia, pero es que también la esquizofrenia aparece en la edad temprana o en la juventud, al final de la adolescencia, principio de la juventud, ¿no? sin que pase nada. Simplemente es cuando la, la enfermedad debuta. Y es la época en la que también muchas personas se inician en el consumo de marihuana. Entonces, eh, muchas veces no es que sea la marihuana la que se lo ha provocado, sino que simplemente está en la edad en la que toca debutar en una esquizofrenia. Pues no sé si tienes una, por, una probabilidad del 1% de desarrollar una esquizofrenia, ¿no? porque una de cada 100 personas sin que pase nada desarrolla una esquizofrenia. Si fumas cannabis, los estudios vienen a decir que tienes una probabilidad de un 2%. O sea, cuando dicen, se, se, tienes el doble de posibilidades de padecer esquizofrenia si fumas cannabis, efectivamente tienes el doble, pero es que la probabilidad es un 1%. Altera o modifica la percepción a través de los sentidos, todo de la vista, del, del oído, abre el apetito. Por ejemplo, los cannabinoides de la planta, en la mayoría de las personas que ingieren marihuana, en la mayoría de los pacientes que utilizan marihuana como fuente de cannabinoides, como vía terapéutica, pues pueden aumentar el apetito, por ejemplo, o permitir la mejor absorción y acumulación de nutrientes en nuestro organismo. Entonces, para casos de pacientes que están perdiendo peso, por ejemplo, por un tratamiento prolongado con una quimioterapia en cáncer o en sida, o para pacientes que tengan algún tipo de trastorno alimentario como la anorexia, los cannabinoides podrían incrementar el apetito y disminuir la pérdida de peso asociada a estas enfermedades y el pensamiento se hace más eh, creativo, más eh, rápido, más lúcido, más filosófico. Eh, produce también hilaridad, risa, ganas de, ganas de reír. Son un cúmulo de, de efectos agradables deseados que usan la, que, que son los que llevan las personas a quienes les gusta consumir eh, cannabis. algo que sea satisfactorio, o igual que la comida, o el sexo, o cualquier otro tipo de actividad, es estimular las zonas del cerebro ...que están implicadas en lo que se llama el sistema de recompensa... ...es decir, lo que a ti te hace sentir una satisfacción... Eh, ...por ejemplo, cuando comes, cuando bebes... O, ...o cuando tienes una actividad que es placentera. Sobre todo los efectos desagradables en el uso recreativo... ...tienen que ver con ansiedad, con eh, eh, interrupción en la memoria lineal... ¿Qué ...quiere decir que estamos hablando aquí, te digo... ...espérate, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Ese efecto puede ser muy gracioso pero si mi estructura mental no, no está adecuada a ese tipo de efectos, o me pongo nervioso, me creo que me voy a volver loco, las crisis de ansiedad son un problema eh, eh, frecuente, relativamente frecuente en el uso recreativo. Hay algunos estudios que indican que puede haber, pueden estar afectadas, sobre todo, eh, funciones de memoria a corto plazo, de memoria de trabajo, que se llama, esto es evidente, bajo los efectos del cannabis, ¿no? como hay una alteración de la memoria. Eh, lo que no está tan claro es si, una vez que se deja de consumir, estas funciones se normalizan. Entonces, hay estudios que indican que estas funciones se normalizan y hay estudios que indican que puede haber eh, pequeñas alteraciones. El cannabis afecta un poco a la capacidad de aprendizaje, lo que hablábamos antes, ¿no? de la memoria a corto plazo. Entonces, claro, personas que, aunque les siente bien el cannabis, tienen que realizar tareas pues de cierta concentración o tareas de tipo intelectual o tareas eh, de manejo de maquinarias pesadas o tareas en las que se requiera cierto nivel de vigilancia y de alerta, eh, el cannabis pues probablemente les pueda resultar contraproducente. ¿no? Eh, hay un efecto, un único efecto secundario desde mi punto de vista, que es el efecto psicológico. Hay personas a las que el efecto psicológico del cannabis, el colocón, pues no les sienta bien, o ¿no? les produce ansiedad o incluso en algunas personas les puede llegar a producir ideas de autorreferencia, por ejemplo, pues que la gente me está mirando o están hablando de mí, o algún tipo de efecto paranoide, o incluso en casos extremos pues puede producir experiencias parecidas a la psicosis, ¿no? Pues desconexión de la realidad o interpretar la realidad de una forma que no es coherente eh, de acuerdo a lo que está ocurriendo ahí fuera. ¿no? Los cannabinoides hemos observado que inhiben el crecimiento de tumores en, en animales de experimentación, y lo hacen, sobre todo, induciendo la muerte de las células tumorales, impidiendo la irrigación de los tumores, el proceso que llamamos angiogénesis, de manera que se evita digamos, la nutrición del tumor por parte de los vasos sanguíneos del animal en el cual está creciendo el tumor. Y, en tercer lugar, los cannabinoides también son capaces de impedir el proceso de metástasis, es decir, la migración de células tumorales desde su sitio primario de generación hasta otros tejidos para colonizarlos y desarrollar cánceres secundarios. Facilitan el que las células tumorales o mueran o queden en un estado digamos, de reposo, de manera que, de esa, de, de, de manera que secundariamente el, el sistema inmune del, del organismo u otros procesos que tiene el organismo de defensa antitumoral podrían llevar a cabo la muerte de esas, de esas células tumorales. Eh, hay un ligero síndrome de abstinencia. ...cuando la gente deja de consumir... ...que básicamente se traduce en esto ¿no? ...es sobre todo un poco más quizá de irritabilidad... ...insomnio los dos otros primeros días... Eh, ...esto puede que esté ligado al cannabis... ...o puede que no... Eh, ...se sabe que en personas que se les impide desarrollar... ...un hábito conductual... ...sin que haya ningún tipo de sustancia de por medio... Eh, ...puede aparecer un síndrome de abstinencia... ...como consecuencia de que simplemente... ...no pueden realizar esta actividad... ...que normalmente les reduce la ansiedad cuando eh, se les permite hacerlo. Detrás de una dependencia a los porros enfumadores de tabaco... ...muchas veces lo que hay también es un, es un problema de adicción a la nicotina. efectivamente. Al principio pues, generalmente se pasa un ligero síndrome de abstinencia... ...hay algunos problemas de insomnio los dos o tres primeros días... ...luego eh, los sueños, hay un efecto rebote en los sueños... ...de tal forma que la gente empieza a soñar mucho más de lo que soñaba probablemente porque el cannabis pues, inhibe la fase de sueño REM y se sueña menos, y además también como hay cierta afectación sobre la memoria, pues se recuerdan también menos los sueños, con lo cual cuando la gente deja de consumir hay una especie de efecto rebote en el que los sueños pues, son auténticos juegos de pirotecnia casi. ¿no? Dura dos o tres días también y bueno normalmente después de un mes en consumir, las funciones cognitivas se han normalizado y no se diferencian en resultados en relación a los no consumidores. ¿no? Y luego, en cannabis medicinal, para pacientes, pues personas que toleran mal los efectos del THC, lo ideal es que consumirán variedades con altos contenidos en CBD. ¿no? Se sabe que el CBD contrarresta los efectos del THC, entonces plantas con altos niveles de, de CBD van a contrarrestar los efectos del THC y van a ser mejor toleradas psicológicamente por los pacientes. ¿no? Somos PURSITS, un banco de semillas lúdico medicinal, Nacidos en Barcelona en el año 2008. Somos los primeros en sacar un catálogo al mercado con las variedades y sus efectos medicinales, específicamente de cada genética. Todo esto salió eh, a raíz de THC Barcelona Grow Shop, que fue fundado en, en, en el año 2006. A raíz de ahí, Pursits se, se ha centrado en el tema medicinal, eh, trabajando con diferentes tipos de, de doctores. Cada uno de diferentes especialidades y así poder adquirir nuestras genéticas, pasarlas a parte medicinal. Bueno, pues eh, tenemos, tenemos la Shargeis. La, eh, la estamos recomendando eh, mucho pues, para lo que son dolores oncológicos, dolores agudos, vale también para aspectos secundarios de la quimioterapia, como son mareos, como son vómitos. Vigescume para dolores agudos. Para la quimioterapia, se puede decir que es antidepresiva. La estamos dando para, para enfermos, sobre todo oculares, con hipertensión ocular y con glaucoma. Tenemos la B3 Medical, es una de nuestras estrellas porque la estamos dando a gente que nunca ha consumido cannabis, ¿vale? Por eh, no coloca cerebralmente, es una índica pura y es perfecta para. Para, para tipos de dolores musculares, como para gente que tiene estrés, para, para gente que no puede dormir y, por supuesto, también pues, para efectos secundarios de la quimioterapia. Tenemos Customex, es una genética eh, que está funcionando muy bien para todo lo que son do eh, dolores de migraña eh, agudos. ¿vale? Despeja mucho la cabeza, relaja mucho la visión y también tiene un efecto analgésico para el cuerpo. En Purseach siempre recomendamos el uso de vaporizadores para su uso medicinal. ¿De acuerdo? Este ha sido el primer capítulo de la otra realidad del cannabis para Marihuana Televisión. Espero que os haya gustado y nos vemos el mes que viene con otro vídeo más. ¡Chao! Los ex son las personas más curiosas del mundo. Cuando son, no quieren. Y cuando ya no son, quieren. Eso le pasa a muchos expresidentes del gobierno, que cuando son, no quieren. Y cuando ya no son, se arrepienten. Felipe González, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Cedillo o exmandatarios como Kofi Annan, Javier Solana, ahora dicen que se han de revisar la política de las drogas. Si es que... Así nos lo explicó Pien Metal, investigadora del TNI, Transnational Institute de Ámsterdam) en la Cátedra Terra de la Universidad de Valencia. Hay que regularizar... Y a la Esto es, es como casi ya un consenso entre todos los expertos que están trabajando el tema de las políticas de drogas a nivel global. Ya veis, la cultura canábica también llega a la universidad. Y para más culturas se inauguró en Barcelona el Hemp Museum Gallery, el mismo día de la gala de los premios Cannabis Culture. Allí estuvo Clara hablando con el alcalde de Rasquera o con Fernando de la Figuera, una de las galardonadas. ¿Qué te parecen iniciativas como la de Ben Drunkers de crear un museo del Caño en Barcelona? Bueno, esto es cultura y lo que sea conocimiento y poder explicar pues es un placer y es un gozo que además que esté aquí en Barcelona. Por lo tanto, bien, yo, es otro paso. Es un It tells the story of a plant from thousands of years ago. All the history that is so beautiful and we didn't learn it on school. Some countries should experiment with, uh, um, with legalization and with um, and, and, and with regulating with regulating and taxing drugs and, and, and in particular marijuana. Um and I think that, you know, if Spain, for instance, was to uh regulate and tax marijuana, um, that would very quickly overcome their their, their financial deficit. I mean that's that one move, it would make a an enormous difference to this the, the economy of Spain. ...pues valdría la pena hacerlo servir para bien de la sociedad... ...ya sean políticas medioambientales... ...o en, o en generar empleo y generar ocupación. Cuéntanos un poco tú que te has paseado por el museo... ...qué cosas podemos encontrar en el museo. Hay piezas muy interesantes... ...pero yo recomiendo a la gente que venga... y pase un rato y, y recupere la memoria de lo que se ha perdido... ...y tenemos que volver a reactivar y poner en nuestros días... ...en el cáñamo. Los políticos saben muy bien que están discutiendo... ...con molinos de viento... Ellos pueden tomar las decisiones que quieran. Ellos saben las que tendrían que tomar. Pero yo que les voy a dictar. I believe that cannabis can save the planet. There is so much to learn about this plant. It is amazing. It's a, this plant is a friend of us, not an enemy. So this is what you can learn. And historically, medical, future medicine, it's, it's all there. It's all in this plant. It's amazing. So please come and see it. ahora mismo en la zona de floración, como se puede apreciar hay diversas fases dentro de la misma zona, no es una floración que esté hecha en el mismo momento, está hecha por diferentes fases para ir haciendo una recolección de forma escalonada Este cultivo están ahora mismo trabajando con unas variedades de, de aca, de somango y, y de afgani. Estas empezaron a poner el 5 de abril en floración, lleva un crecimiento, una floración demasiado lenta. Y posiblemente el sustrato o el abonado que se está utilizando sea demasiado nitrogenado. Una de las pruebas la tenemos en las hojas que están con forma de garra, que es un motivo claro de que hay un exceso de nitrógeno. Están utilizando la técnica del Sea of Green, que es el mar verde. Esta técnica consiste en realizar un esquejado de, con diversos ejemplares con el mayor número posible, con la intención de realizar un cultivo completamente horizontal. Así la masa vegetal se mantiene siempre a una distancia más o menos homogénea del foco, percibiendo todas las partes la misma luminosidad. Esta es la fase de floración más avanzada. Como se puede apreciar, los ejemplares ya van adquiriendo un volumen de flor considerable. Podemos intuir que aquí la planificación nos ha hecho mirando el máximo de productividad. Eh, hay que tener en cuenta que hay que optimizar al máximo el vatio utilizado y cada, y cada esfuerzo realizado en el cultivo. Aquí ahora mismo estamos hablando de una bombilla de 1000 vatios y dos de 600 Quizás demasiado, demasiado vatio y demasiado luminosidad para este pequeño espacio Y está un poco desaprovechado porque si vemos hay demasiado hueco entre las plantas Y esto lo que hay que intentar hacer siempre para optimizar el cultivo es que sea todo, todo flor A esta altura es donde penetra la máxima luminosidad posible A partir de esta altura hacia abajo y a la luminosidad desciende de tal forma que la formación de flores se reduce bastante sin embargo, todo lo que son las humedades de arriba, floridas permanecen todas a la misma distancia del foco y se hace un cultivo más homogéneo en este caso, podemos ver los vaivenes que es consecuencia de trabajar con, di con diferentes variedades uno de los objetivos de los cultivadores de interior es intentar obtener eh, un mismo fenotipo es decir, plantas con una misma forma si optamos por este tipo de plantas, que sean todas más o menos así o si optamos por un tipo de planta como esta otra pues que todas las plantas que tengamos sean de esa misma forma pero a ser posible con diversidad genética, es decir, que sean semillas de, de otras variedades con ello vamos a conseguir que si viniera una plaga a esa diversidad genética lo que va a favorecer es que la plaga no ataque a todo el cultivo por igual y podamos salvar ejemplares y se centran igual en algunos porque sus condiciones especiales son más, más de su gusto posiblemente el error en este cultivo haya sido el volumen de, de la maceta, el tamaño de maceta impide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 Entonces siempre todo esto debe de ser flor. Si, si esto no es flor, estaríamos hablando de una producción reducida aquí, en todo este trozo que estamos mirando ahora mismo, posiblemente no se llegue ni al medio kilo de cannabis. Y estamos hablando de una bombilla de 1.000 vatios y dos de, 600, de 2.600 vatios. Cuando cultivadores expertos y que trabajen bien las variedades, posiblemente de este espacio, o, o, o mejor dicho, con este tipo de con esta cantidad de vatios, podría sacar cerca de los 2 kilos estamos hablando de una cuarta parte menos de lo que se debiera de sacar simplemente por no optimizar un cultivo como se debe de hacer para intentar sacar el máximo rendimiento posible esto debe de ser planta, aquí no puede haber estos huecos las plantas deben estar más juntas en un Sea of Green como es este, que estamos hablando de un Sea of Green donde, la, donde son esquejes plantados y que apenas han estado una semana en crecimiento y se han puesto a floración el número de plantas es importante, en un Sea of Green cuanto más número de plantas mejor porque así reducimos también el periodo que vamos a tener las plantas en crecimiento vegetativo, con lo cual también ahorramos en luz porque el crecimiento vegetativo son 18 horas y el de floración son 12, ahorramos 6 horas de luz, en una semana eso también se traduce en dinero. Hasta ahora hemos estado viendo el tipo de plantas y el tipo de luminosidad que se ha utilizado en este cultivo, pero también tenemos que tener en cuenta el otro tipo de instalación que se requiere para poder realizar un cultivo interior. Estamos hablando de la ventilación, de la irrigación, del aire acondicionado. Estamos en el mes de mayo y el calor comienza a ascender en algunas zonas. Y hay que tener en cuenta que a partir del mes de junio las temperaturas son tan elevadas que se hace imposible e inviable cultivar el cannabis si no se tiene aire acondicionado. Por eso en el siguiente capítulo vamos a ir a visitar huertos de exterior. Así que esperamos que hayáis disfrutado y hasta el siguiente capítulo. tratan de freírnos con las multas. ¿Imagináis tener que pagar 3.000 euros en vez de 300 si te cogen con un cogollito? Pues eso dicen, ya os contaremos, si nos salvamos podremos ir a algún festival. Este año no nos podemos perder el rototón en agosto, donde además de la fiesta, la comprensión y la buena música, claro, habrá un debate sobre la regularización en su foro Juan. En el próximo capítulo os contaremos más y hablaremos de la Expo Cannabis Zoo que se celebró en Málaga en mayo, otro signo de la salud del sector canábico o de la décima La Cannabis Cup, -ca, este año con grandes estrellas en el cartel. No os lo perdáis. Hasta pronto. Madumería. Y ahora que yo me he quitado, he perdido la que quería, y yo estaba mejor enganchado. Nunca me di por beber, siempre vi darle fría el día que ya se